Hola a todo el mundo y bienvenidos al tema 2 del curso de tutorización de cursos online del CRIF Las Acacias, en el que vamos a hablar del trabajo colaborativo. En el tema vamos a ver tres grandes contenidos, el trabajo colaborativo, las normas de colaboración y especial énfasis en el papel del tutor como guía y soporte. El bloque comienza hoy 15 de noviembre y finaliza el el 3 de diciembre, pero cuidado que la primera de las tareas tiene un plazo intermedio porque se divide en dos fases. No perdéis de vista que la primera fase finaliza el 26 de noviembre. Contamos con 13 días lectivos que a simple vista pueden parecer muchos, pero todos sabemos que se acerca la Navidad y fechas evaluativas en nuestros centros que complican nuestra disponibilidad, por tanto ruego que por favor lo tengáis muy en cuenta. En este tema vamos a tener tres tareas obligatorias, en la primera vamos a hacer un trabajo individual en un taller que estará dividido en dos fases como os acabo de comentar, en la segunda vamos a trabajar en pequeños grupos en una resolución de casos y la tercera se trata de una nueva reflexión para nuestro blog. Para ayudaros un poco os comento algunos elementos a tener en mente a la hora de emprender las actividades. Cuidado con los plazos de la primera tarea. Tiene dos fases. La primera fase en la que tendréis que elaborar una ayuda para personas con competencia digital baja finaliza el 26 de noviembre la segunda fase vamos a evaluar los trabajos de los compañeros y será del 27 de noviembre al 3 de diciembre. ¿En qué consiste esta tarea? Durante la primera fase vais a trabajar de forma individual preparando una ayuda, como por ejemplo un tutorial, para alumnos que no son capaces de acceder al calificador para ver sus notas. ¿Cómo ayudaríais a estos alumnos? En la segunda fase, vuestros trabajos se van a distribuir a vuestros compañeros. Cada uno de vosotros tendrá tres trabajos a evaluar de sus compañeros y tendréis que ejercer de tutores evaluando esos trabajos. La segunda tarea, se trata de resolver los tres casos propuestos en el enunciado de forma colaborativa entre todos los miembros del subgrupo al que pertenecéis. Esta tarea tendrá dos evaluaciones, por un lado la que se otorga a la resolución del caso o de los tres casos de forma conjunta del grupo y por otra vuestro nivel de participación en el grupo. Pequeños consejos para la tarea 2. Tenéis que tener en cuenta que contaréis con el foro del grupo para coordinaros y que tendréis que designar a uno de los miembros del equipo para que realice la entrega en nombre de todos. Dos consejos importantes para que todo vaya bien. Es necesario que seáis respetuosos con vuestros compañeros y compañeras y participéis activamente en el grupo. Como ya sabéis, los tutores estamos obligados a entrar todos los días lectivos en el curso, por lo que os servirá como experiencia para acostumbraros a esta situación. Para la tercera tarea en el blog, debéis tener en cuenta que en esta ocasión se pide aplicar una rutina nueva de pensamiento. Os recuerdo que el blog forma parte de vuestro proyecto final de curso, por lo que seguro se consultará a la hora de seleccionar futuros tutores del grupo. Y nada más. Espero que disfrutéis muchísimo este bloque colaborativo trabajando con vuestros compañeros y compañeras. Mucho ánimo y seguimos aprendiendo. Os esperan los foros